Llegamos al pesquero Juan y Juan en la albúfera de Mar Chiquita. Bueno, está. Llegando a la rotonda de Pinamar con alguna llovizna, complicado el clima, seguimos viaje a Mar Chiquita, acá hacemos la rotonda y continuamos hacia la albúfera de Mar Chiquita, como yendo camino hacia Villa Gesa.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 Bueno, acá estamos llegando al pesquero Juan y Juan adelante los dos guías Matías y Elías nos van a acompañar y también Germán así que vamos a, a ver qué pasa con la lisa un día bastante ventoso nublado bueno, venimos de tiempo muy malo esperemos tener suerte ahí están los deslizadores van a ver qué lindo navegar en estas embarcaciones Pero bueno, vamos con dos buenos días en la última picó muy bien que manera de picar hermosa lisa que tan el pique es el estoy disfrutando a pesar del día malo Muy bien che, sí. ahí va eh Thank you. Kundę